Bueno, a nosotros nos ha sorprendido la situación que estaba atravesando en estos momentos nuestros estudiantes, ya que el comedor anteriormente estaba funcionando de una manera con ayuda a los comedores económicos, pero que también nosotros hemos estado decidiendo de que el comedor eh, funcione de manera directa para la universidad. Han habido una serie de propuestas, pero mientras llegan esas propuestas a poder ejecutarse, los estudiantes de nuestra universidad están pasando la mil y una en hora de las 12. Lo que por lo que nosotros hemos expresado, tanto a las autoridades de la universidad como al gobierno, a que de una vez y por todas se pongan de acuerdo y que más tarde la semana que viene puedan ya brindarle un servicio a los estudiantes de nuestra universidad. No es posible de que los miles de estudiantes que hacen vida en el recinto de Gua, San Francisco no puedan encontrar dónde comer, estudiantes que algunos. Vienen de familias de muy escasos recursos y en el comedor universitario encuentran la solución a una necesidad que tienen. Y nosotros de, no, de que no se abra el comedor dentro de 48 horas laborables, haremos diversas actividades y de ser necesario movilizaremos a los estudiantes. Ya nosotros logramos que se nos comunicaran el día de hoy, y lo saben, lo conocen los dirigentes estudiantiles, que a partir del lunes se va a reanudar el servicio por parte de los comedores económicos.